¡Muy buenas vengadores! Bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural, escogida grano a grano de los mejores lugares de Internet. Que vienen siendo Twitter, Facebook y todos los que ya conocemos. Bien, como visteis ayer, en episodios anteriores en Toxic Game, me voy a parar me voy a os Chim, chiminim, tiri, chim, hice un vídeo eh, sobre Chicho Chicho es un viejo conocido revendedor de consolas que eh, dice que le gusta Playstation dice muchas chorradas eh, pero luego lo que en realidad anda haciendo es Comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, ni siquiera juega. Y bueno, todavía tiene de hecho el God of War por terminar. Te recuerdo, chicho. A esto se suma Laro. Laro, el, el Illuminati. El. como el cabeza huevo. Que viene a darnos lesiones de moral, pero luego se calla en la boca, por ejemplo, en el cabeza, en el cabezagudo, se calla la boca con el tema del doctor e. Trains. Eh, ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado WandaVision? ¿Eh? Todo muy, todo perfecto. La hipocresía al orden del día. Que Twitter sea un lugar, como dice Michael, eh, pues así, donde vamos todos contra todos en Facebook también, igual, todos contra todos, muy bien, todo eso está bien, hay que tomárselo todo con gracia pero lo que no se puede tomar con gracia es cuando te topas, ¿eh? como me topé yo ayer, ¿eh? quiero para ponerte en contexto a ti ¿eh? después de hacer un vídeo en el que prácticamente te estoy defendiendo, te estoy diciendo, no. pues sí mira, esto tiene razón y tal no lo voy a borrar porque para empezar lo que pienso de Chicho es lo mismo es un salado que, que bien sabe que va a por lo que va. Pero bueno, son sus cosas. Pero tú vas y sales en plan defensor de las almas. Porque tú también tendrás cosas que ocultar. No tardan ni dos minutos en salir ni dos minutos ¿eh? siempre te recordarán que habrá una, una cuenta laro99 aquí la vemos donde te han echado y te han echado por esos comentarios además o sea que no vayas viniendo de, de, de María Teresa de Calcuta ni en vinagre y además me pides que demuestre que esos tweets son tuyos vale no tengo que ocultar de nada ni de nadie esos tweets están completamente sacados de contexto hasta el exceso en esa discusión que tengo con esa persona que graba un vídeo usando tweets sacados completamente de contexto para difamar, atacar, menospreciar a mi persona, estoy diciendo que esa cuenta ya no es mía, obviamente. Porque esa cuenta si se investiga un poquito más, está suspendida, no existe. ¿vale? Y esta cuenta en ningún momento ha sido falsa, ofensiva, tóxica. Es más, toda esa persona de esa cuenta no se parece absolutamente nada a esta. Y para que ahorraros los diseños de las fotografías, de Blue Expression y tal, podéis coger esto. O si queréis, os ahorro el diseño y cogemos esta. No tengo que ocultar de nada ni de nadie. Eso es tu... Si alguien me pregunta por qué está desnudo, eh... Mmm... lo que tiene uno que ver lo que tiene uno que ver mira, te responde genial, vamos avanzando entonces esos tweets, si son tuyos si son tuyos, ¿no? antes le dijiste a mí, al vengador tóxico que eran falsos vamos, me dijiste incluso que, que los demostrara pero poco a poco vas reconociendo que antes eras tóxico, racista y sigue siéndolo y ahora el nuevo Laro es más culto y más respetuoso ¿sí? eso eres tú Laro eso eso eres tú eso eres tú y tienes los santos bemoles de darle like a, a ese comentario precisamente. No sé si es porque te estás choteando de la gente. Yo creo que sí. Que, que te estás intentando chotear de la gente. Pero bueno. También te dicen que a mí me da igual que tengas 80 consolas y el contexto será el que, el que, el que quieras. Pero esos comentarios racistas lo hiciste tú, con esa cuenta que te suspendieron y por mucho, y por mucho que te hayan picado, si no fueras racista, nunca habrías dicho eso. Más arriba. Um, para no serlo, tus comentarios sobre el esclavismo del continente africano y tu lectura del, de un libro de ideología que está prohibido en países democráticos, no dice lo contrario. Se refiere a, a que es... Eh, dice con orgullo, mira, leo el Mein Kampf. Bueno. Eh, para empezar, el único libro de, de Hitler, de Adolf Hitler, Mein Kampf, se llama, significa mi lucha, Totalmente pedante. Eh, no vale. Yo, ni siquiera yo me lo he comprado. Lo he leído. Y no lo digo con la boca baja. Lo he leído. Y es basura. Como tú. Basura. Y aparte un dato histórico ¿eh? ya que te gusta tanto la historia Adolf Hitler jamás escribió un libro el famoso libro Mein Kampf fue dictado por él lo que se le ocurriera y le tomaban nota en los seis meses que estuvo en la cárcel por golpe de estado Seis meses nada más. Y luego sale más reforzado. Se adueña del Partido Nacional Socialista. Nazi. Ya se convierte ya en el dueño. En el presidente. En el jefe ejecutivo. En lo que sea. Como los quiera llamar. Y poco después. Gana. Las elecciones democráticamente en Alemania. Que no lo olvidemos. No olvidemos ese, ese dato. ¿eh? No olvidemos ese dato. La historia no se borra. Eh, por ejemplo, en Bolivia. Había un dictador. Yo no sé si ya ese hombre está muerto o no. El dictador de Bolivia. Cuando terminó su dictadura, se presentó democráticamente. Las primeras elecciones las perdió y la segunda las ganó. ¿Puede pasar? Sí. ¿Puede votar democráticamente toda una jalea de imbéciles y de cab cabeza huevos? que hay por ahí pululando, dando eh, su estúpida visión del mundo sin lugar a dudas pero a mí que no me vengan engañando, cuando tú estás diciendo una cosa, cuando estás diciendo que esa cosa la dijiste pero que era en otro momento de tu vida muy bien, era en otro momento de tu vida ahora eres otro Laro diferente un Laro mejor ni puta idea no me voy a quedar a verlo gente como tú gente como Chicho no me importa es que son no no no, ni me importa pero gente como tú ahí ya no ahí ya no por cierto y ya para terminar eh, ¿qué problema tenéis con los mexicanos? ¿Qué problema tenéis? No, no, no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué problema tenéis con los mexicanos? Porque me estáis cabreando mucho algunos con el tema de los mexicanos y los sudamericanos. ¿Qué pasa con mis panas? Que nadie se meta con mis panas, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué pasa con México? ¿Qué problema tenéis con México? No, es que no lo entiendo, porque no lo entiendo, no lo entiendo, no entiendo, no. no ni siquiera compartimos el mismo continente. Está en el otro charco. ¿Qué, qué es? ¿Cuál es vuestro problema con los mexicanos? ¿Eh, claro? Tú que sabes tanto. Seguro que tú me lo puedes explicar. ¿Por qué tanto racismo? Ya que tú eres racista. Dime, ¿por qué tanto racismo contra, contra los mexicanos? ¿Y qué tiene que ver todo esto con los videojuegos? Lecciones de ética, de moral y enseñar libros, lo puedo hacer pues que ahí tengo yo cuatro libros ahí. Mismamente ¿Eh? tengo el Tratado del Capital, de Angels y y Carlos Marx lo puedo traer y enseñártelo y ponértelo en la cara ¿qué pasa? o subir, grabar la Xbox mostrar los juegos que tengo aquí el único poser eres tú, desgraciado el único poser eres tú ¿y por qué te digo desgraciado? porque solo un desgraciado va por ahí mostrando las cosas ahí para que vean ¿Qué? que te gastas el dinero, que tienes mucho dinero, que, que de qué presumes, ¿no? Para eso hay que ser un desgraciado y ya está. Para eso, para hacer eso, solamente hace falta ser un desgraciado de la vida que necesite tener que, eh, como como chicho, que necesite cada día decir, mira, tengo esto, mira, tengo esto, mira, tengo esto y tú no uh, como niño chico dime de lo que presumes y te diré de lo que careces y tú careces totalmente ya para mí eh, como persona para mí ya estás muerto Yo como buen escorpio además como empa con el que te has metido eh la cruz pero de por vida bueno nos vemos en el siguiente vídeo de entonces que en Toxic Channel, os prometo que no tiene nada que que no tendrá nada que ver lo tengo preparado además para poder eh, hacer esto más cortito y no tener que mostraros el vídeo ahí con las imágenes ahí yo no por qué se desnudo ahí bueno, en fin bueno, pues este es eh, Laro, el racista un don nadie y encima racista bien, bravo Laro bravo te has conseguido tus minutos de gloria ahora permítenos a los demás seguir con nuestras vidas y que te vaya bonito como dice como dice la canción mexicana que te vaya bonito bueno, hasta el próximo vídeo amigos nos vemos en Toxic Game Channel